Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas, de David Hofmeister. Y continuamos hoy con la lección número 10. Mis pensamientos no significan nada. Esta idea es aplicable a todos los pensamientos de los que eres o te vuelves consciente durante las sesiones de práctica. La razón de que se pueda aplicar a todos ellos es que no son tus pensamientos reales. Hemos hecho esta distinción con anterioridad y la volveremos a hacer de nuevo. Todavía no tienes base de comparación. Cuando la tengas, no te cabrá la menor duda de que lo que una vez creíste eran tus pensamientos en realidad no significaban nada. Esta es la segunda vez que usamos este tipo de idea. Solo la forma es ligeramente distinta. Esta vez la idea se introduce con mis pensamientos en lugar de estos pensamientos y no se establece expresamente ningún vínculo con las cosas que se encuentran a tu alrededor. Lo que enfatizamos ahora es la falta de de realidad, de lo que piensas, que piensas. Este aspecto del proceso de corrección comenzó con la idea de que los pensamientos de que eres consciente no significan nada y de que se encuentran afuera en vez de adentro. Luego se subrayó el hecho de que son del pasado y no del presente. En lo que ahora estamos haciendo hincapié es en el hecho, de que la presencia de esos pensamientos significa que no estás pensando en absoluto. Esto no es más que otra forma de repetir nuestra afirmación previa, de que tu mente está realmente en blanco. Reconocer esto es lo mismo que reconocer la nada cuando piensas que la ves. Como tal, es el requisito previo para la visión. Cierra los ojos durante estos ejercicios e inícialos repitiendo para tus adentros la idea de hoy muy lentamente. Luego añade, esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Estos ejercicios consisten, al igual que los anteriores, en escudriñar tu mente en busca de todos los pensamientos que puedas encontrar, sin seleccionarlos ni juzgarlos. Trata de evitar cualquier tipo de clasificación. De hecho, si te resulta útil, puedes imaginarte que estás viendo pasar una procesión compuesta de un extraño repertorio de pensamientos que tienen muy poco o ningún significado personal para ti. A medida que cada uno de ellos cruce tu mente, di lo siguiente. Mi pensamiento acerca de... no significa nada. Mi pensamiento acerca de... No significa nada. La idea de hoy puede servir, obviamente, para cualquier pensamiento que te perturbe en cualquier momento. Se recomiendan, además, cinco sesiones de práctica, en las cuales debes escudriñar tu mente durante no más de un minuto aproximadamente. No es recomendable alargar ese periodo de tiempo, y en caso de que se experimente incomodidad, el mismo debería reducirse a medio minuto o menos. Acuérdate, no obstante, de repetir la idea muy despacio antes de aplicarla concretamente, así como de añadir, esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Y nos enseña David, hoy trabajamos con pensamientos, hoy nos centramos en la mente y damos un paso hacia abrirnos de verdad a la experiencia de que este desfile de pensamientos que parece continuo, los pensamientos que surgen, ruedan y se en la conciencia no son nuestros pensamientos reales en absoluto. Estos pensamientos son una mezcolanza, son un revoltijo. Ellos cruzan, serpentean, revolotean, van y vienen. A estos supuestos pensamientos se les ha llamado la mente del mono, porque los monos saltan por todo lado, sin ningún patrón aparente, muy activos, muy ocupados. Y aunque nos hemos identificado con un cuerpo, un ambiente, objetos familiares y entornos, hoy nos enfocamos en solo mirar los pensamientos. Todo es un pensamiento. Y esto es importante, porque hay creencias debajo de esos pensamientos. Como hemos leído en el texto, en el capítulo número 2, el error puede tomar la forma de la creencia. Que la mente puede crear en el cuerpo, y que el cuerpo puede crear en la mente. Que diferentes niveles pueden afectarse el uno al otro. Existen estas creencias distorsionadas muy profundas. Que en realidad son distorsiones de la creación. Distorsiones del hecho de que solo la mente es creativa. Los pensamientos que flotan por ahí, los pensamientos que creo que pienso, los pensamientos que parece que pienso, los pensamientos que atraviesan mi mente. Podríamos decir que todos ellos proceden de creencias falsas. Todos ellos están flotando por ahí debido al olvido de la creación. Miramos los pensamientos corrientes. A lo mejor presentas a alguien como mi hijo, mi hija, mi madre o mi padre. Puedes ver que incluso estos pensamientos comunes y corrientes implican que un cuerpo puede crear otro cuerpo. ¿Ves? Ese es el concepto necesario. Que los hijos proceden de los padres. Y la manera de nombrar al hijo y al progenitor y esos títulos y categorías proceden de la creencia en que los cuerpos pueden crear. Lo que pasa por procreación en este mundo es de hecho imposible, debido a un hecho simple que la mente no crea más allá de sí misma. El espíritu crea espíritu el Espíritu no puede crear más allá de sí mismo, no puede crear materia. Así que estos pensamientos que parecen ordinarios, que están simplemente atravesando, que están simplemente atravesando la conciencia diariamente, son irreales, porque no tienen ninguna base, no tienen ningún origen, no proceden de nada. Y podrías pensar, bueno, parece que proceden del Ego, pero el Ego es nada. El Ego puede ser nada porque el Ego mismo no tiene creador. Y al ser el Ego nada, el Ego no puede extender, no puede engendrar, no puede hacer, no se puede multiplicar porque como una canción en inglés dice Nada de la nada deja nada Tienes que ser algo si estás con Dios Padre Sencillamente, la nada no puede ser real Porque la nada no fue creada Así que cuando miro y repito la lección de hoy Mis pensamientos no significan nada Lo que me está diciendo es que los pensamientos que atraviesan mi mente no tienen una fuente y por lo tanto no pueden ser reales. Y luego recuérdate a ti mismo con los ojos cerrados. Esta idea del día me va a ayudar a liberarme de todo aquello en lo que creo ahora. Porque si estos pensamientos no significan nada, entonces Todas las creencias falsas y erróneas que patrocinan estos pensamientos sin significado son falsos también. Fue Mary Baker Eddy quien dijo, No hay mente en la materia. Eso es porque la mente no crea materia. Y ese es otro recordatorio de que mis pensamientos no crean significan nada.